Apreciables estudiantes, es para mí un gran gusto iniciar la unidad número 2 en la que aprenderemos acerca de la lectura inferencial. El proceso de monitorear permite verificar el avance de los estudiantes en cuanto al alcance que se les puede dar en la lectura. Para que este proceso funcione, se presentan tres diferentes estrategias, las cuales son prelectura, lectura y poslectura. En este proceso se desarrollarán diferentes mini estrategias, las cuales permitirán rápidamente el alcance de, del desarrollo del tema en general. Por tal motivo, Espero que nos preparemos y nos esforcemos nuevamente para lograr finalizar con éxito esta unidad. Así que con mucho agrado, espero que trabajen y siempre tendrán mi acompañamiento. Muchas gracias.